Una vez que has realizado las 5 lecciones del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con Adobe Illustrator, ahora vamos a canjear tu primer bono de regalo. Arrancaremos el programa Adobe Illustrator. Si tienes una pantalla muy parecida a la mía, significa que estás trabajando en una versión 2017 en adelante. Sin embargo, si tienes una versión diferente a esta, pues ya te explicaré cómo hacer, ¿ok? Podemos dar clic donde dice crear nuevo o simplemente arriba archivo y nuevo. Vamos a esperar unos segundos y se nos va a abrir esta ventana que está aquí. Eligiremos impresión, A4, orientación vertical, simplemente por visualización de la pantalla y daremos clic en crear. Sin embargo, si estás en versiones inferiores a la 2017, voy a dar clic aquí donde dice más configuración y ahora vas a tener una ventanita muy parecida a la que tienes aquí, es más, es la misma. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Simplemente dejar la configuración, nombre. Eh, perfil, número de mesas de trabajo, tamaño 4, unidades en milímetro, orientación en horizontal y clic en crear documento. Yo voy a dar clic en cancelar y clic en crear. Una vez que estamos aquí en nuestro nuevo documento, déjame hacerte una aclaración bastante interesante. Yo como estoy trabajando con la versión 2018, tenemos dos áreas de trabajo. La primera es aspectos básicos y aspectos básicos clásico. Nos vamos a quedar con la clásica porque es muy parecido a la versión que vas a tener desde la 2017 hacia versiones inferiores muy bien, entonces una vez que estamos aquí, vamos a insertar nuestro logotipo, nos vamos a archivo y vamos a dar clic en colocar en el escritorio voy a encontrar la carpetita, herramienta pluma más logos y me voy a quedar con el logotipo de Dell y voy a dar clic en colocar a partir de la versión Creative Cloud yo puedo con clic y arrastrar insertar este logotipo sin embargo, voy a poner control Z y voy a irme de nuevo a la opción de colocar porque es muy probable que te pase lo siguiente. Si das un clic, a lo mejor te venga totalmente grande el logotipo, realmente voy a hacer control menos, te venga así de inmenso. Para arreglar ese problema tienes esta solución. Desde una esquina presionas shift clic y arrastrar, esa sería la primera opción. Y la otra es en la barra de herramientas, en la herramienta de escala vamos a dar doble clic. En la ventanita que se nos acaba de desplegar, en uniforme, vamos a darnos cuenta que está uniforme, puedes poner tranquilamente un 50% y clic en OK. Al dar clic en OK, con la herramienta de la flecha negra, voy a reposicionar el logotipo para que me quede por ahí al tamaño y a la posición que yo quiera. En la parte derecha vas a encontrar el panel de capas. Si no está visible, te vas a Ventana y vamos a poner Capas. Voy a extraerla desde su menú contextual para explicarte lo siguiente y esto lo voy a contraer. Asimismo, voy a generar un pequeño zoom para explicar lo siguiente. En medio de la capa y el ojito vamos a dar un clic para asegurar el fondo. Ahora vamos a dar un clic aquí para crear la nueva capa y empezar a redibujar. En este momento me voy a la barra de herramientas dando un clic para seleccionar la herramienta de lápiz o presionando en el teclado la tecla P asimismo debo darme cuenta que en la parte inferior en la barra de herramientas no tenga color de relleno y voy a dar un clic aquí solamente me voy a quedar con el color de trazo que está aquí presente ahora vamos a empezar a, con nuestro trabajo voy a hacer a un lado esto y para dibujar la letra L a mí siempre y recomiendo cada vez que vayas a redibujar logotipos te recomiendo que hagas o vayas desde la parte más sencilla en este caso pues sería dibujar con la pluma la L clic, shift Nunca dejes de presionar Shift, así que vamos a presionar la en, en cada esquina, clic, clic, clic, y clic hasta llegar ahí. Voy a hacer un pequeño zoom, aquí hemos cometido un pequeño error, eso es por el apuro de trabajar con esta herramienta. Esta es la primera forma para hacerlo, sin embargo hay una forma mucho más rápida, porque cuando uno está redibujando logotipos, tiene que ser lo más rápido y lo más proactivo. Entonces a mí siempre me gusta decir en clases, mira qué figura geométrica estamos generando aquí, y la gente me responde un rectángulo perfecto vamos con el rectángulo que está aquí simplemente voy a una esquina y clic y arrastro algo muy importante es no te olvides presionando la barra espaciadora puedes reposicionarte sobre la imagen ok me ha reposicionado muy bien voy a fijarme que el ancho esté bien y en la parte de la base también esté muy bien Y simplemente lo suelto voy a hacer un pequeño zoom aquí para que alcances a ver si alcanzas a ver esa línea magenta significa que tengo activadas las guías inteligentes no te olvides de activarlas con control U o desactivarlas con control U. Muy bien, voy a hacer esto, voy a fijarme que esté activa esa línea guía y simplemente desde una esquina clic y arrastro. Ya lo tengo ahí. ¿Ves? Mucho más rápido y más efectivo que con la pluma. Con la flecha negra voy a seleccionar estos dos objetos y los voy a soldar. Para soldar en Illustrator existen muchas formas, pero yo te recomiendo la más rápida de todas que es la herramienta de anchura o Shift M vamos a seleccionarla con shift m y clic y arrastrar para que se puedan este, unificar los elementos una vez que ya lo tienes ahí presiono la barra espaciadora y la voy a duplicar acá presionando alt y shift alt para duplicar shift para que se vaya en línea recta voy a dejar de soltar el mouse y después el teclado vamos muy bien ahora lo que tenemos en este momento es que trabajar con la letra e pues aquí sí voy a necesitar la herramienta de la pluma. Voy a poder elegir tranquilamente desde acá arriba empezar a trabajar o desde abajo, realmente como quieras. Algo muy importante que tiene la herramienta de la pluma es presionando la tecla de blog mayúsculas para cambiar por eh, la visualización de la pluma a este puntero mucho más exacto que te lo recomiendo. Vamos a empezar por aquí y hacia abajo. Simplemente vamos a dar un clic otro clic y siempre encontrando las esquinas aquí acabo de cometer un pequeño error porque hice clic y arrastrar control z ok clic clic clic muy bien como no hay objetos curvos realmente esto es una maravilla por eso elegí este primer elemento para que puedas desarrollarte sin ningún problema te recuerdo que los archivos base van a estar colocados para que los puedas trabajar sin ningún problema desde tu computador Vamos ahí, vamos ahí. Presionando la barra espaciadora, voy a moverme un poco. A partir de ahora tengo un objeto curvo que me encanta explicar esta parte. Debes tener muy en cuenta, voy a hacer un zoom para explicarte muy bien, dónde termina la curva y dónde empieza la línea. Porque justo ahí va un nodo o va un punto de ancla. Yo lo encuentro por aquí más o menos y clic y arrastro si presiono la tecla de Shift se va a hacer un círculo totalmente perfecto muy bien voy a soltar el mouse ahora voy a soltar el teclado te quedó excelente ok en este momento me está generando una, una una curva realmente no la quiero tener así pues qué vas a hacer en este momento te vas a ir aquí a la parte inferior y vas a presionar la tecla de alt en una pc o option en una mac clic para quitar la curvatura ahora la goma elástica se ha convertido en una goma recta voy hasta la esquina, no te olvides de presionar la tecla de shift voy a presionar la barra espaciadora para irme hacia arriba de igual manera, mira muy bien que lo estamos haciendo y ahora aquí nos vuelve a pasar exactamente lo mismo debemos encontrar un punto donde nace o donde muere la línea, como suelo decir yo y donde nace la curva, que está justamente ahí, en ese punto no te olvides, siempre tienes que presionar shift vamos a dar aquí un shift click voy aquí a esta parte de aquí donde está la letra E y la D clic y arrastro ¿ok? para cambiar el sentido de la curva no te olvides presionar la tecla de ALT una vez que la cambias siempre vas a tomar en cuenta la dirección del nuevo rumbo o del nuevo trazo que vas a tener suelto el mouse, suelto el teclado voy acá y simplemente con un clic antes de dar un clic mira lo que sale ahí eso significa que donde empezaste vas a terminar es decir voy a terminar el trazo con un clic perfecto muy bien ya casi estamos por terminar hay algo muy importante que debes tomar en cuenta muchísimo es que primero redibujas y luego retocas si redibujas lo más exacto a la hora de retocar no vamos a tener muchos problemas cómo se hace eso con la flecha blanca la vas a seleccionar vas a hacer un zoom donde creas que tuviste un problema yo la verdad sí lo tuve aquí mira que no está tan bien voy a ajustar este punto con el vértice de la imagen con un clic aquí a veces realmente se imanta demasiado que no me deja ponerlo de manera exacta por eso te recomiendo que te salgas un poco como acabé de hacer en este momento y luego con clic y arrastrar luego lo vuelvas a poner acá control 0 comando 0 muy bien entonces ahora nos falta la parte de acá adentro voy a hacer un pequeño zoom voy a presionar la tecla p en el teclado y voy a empezar exactamente como lo hice en la parte superior Ahora me voy a ir aquí a la mitad, presiono la tecla de Shift, clic y arrastro, voy acá abajo, muy bien, lo tengo listo, me voy aquí, presiono Shift y aquí realmente lo he completado. Me quedó realmente muy bien. Vamos a poner color y con esto vamos a terminar esta lección. Ahora, yo te recomiendo esto, mira, clic y arrastra para seleccionar solo una parte, automáticamente se va a seleccionar toda la letra. Y vamos a presionar la tecla I en el teclado. La tecla I es el cuentagotas. Dando un clic aquí, automáticamente va a adquirir el color del fondo que estaba ahí. Voy a poner control Z. Voy a elegir otra vez a seleccionar la L, la tecla I. Y lo voy a incorporar de una. Ahora, este trabajo es un poquito más difícil porque tengo un hueco eh, dentro de la letra D vas a seleccionar los dos sí los dos objetos y tienes varias formas para perforar sin embargo la que yo te recomiendo y es súper profesional es esta opción objeto crear trazado compuesto y crear control 8 o comando 8 en una mac automáticamente lo vas a colocar pero me vas a decir oye no hizo nada en realidad si sí, unió los dos puntos tecla i y, y damos un clic flecha negrita mira voy a hacer esto lo voy a sacar de acá y efectivamente los dos objetos están perforados. Control Z y ya tenemos entonces nuestro primer bono de regalo. Es muy recomendable empezar con el redibujo de logotipos bastante sencillos. Recuerda la fórmula, primero redibujamos y luego retocamos. Te invito a ver y a practicar tu segundo bono de regalo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártela con tus amigos.